ella me fue a buscar ahí yo no sabía nada de esto ella fue para que yo participara entonces yo, yo estoy aquí yo soy el presidente se de deja de esta cuadra ellos como si hacía cinco caballos de qué conversamos cinco la verdad estoy aquí porque ella ya el presidente se queda de correcto. cuadra ¡Gracias! me la ¡Esto no gracias. ¿Ya vos alguna vez todavía? tú vives? Se mata alguna gente, se mata a morado. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, rápido, Arriba, arriba, no nos perdemos. la Maraíne. Maraíne, entra ahí. ¿Te descentras Yo no. Entonces, mire, mire, sepárese con. Mire, atiéndame, mi oiga. Va a entrar. Sepárese de ahí un poquito voy a pedir para tomar el papo sí, no ¿Qué más había que pedir? ¿No me mandaron una michel? Que yo debería de entrar, si de una mochila me sacaron un cargador y diez tigones, me imagino cuántas cosas deben llevarse ahí. No Yo puedo decir lo que a yo el, quiera. Yo no me he metido con el el, nadie, la ni la le he dicho nada a nadie.